Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos a, a esta edición especial y particular de Open Expo. Open Expo ha querido como cada mes de junio, estar con todas vosotras, con todos vosotros, trayendo todo lo que se cuece, trayendo todas las novedades, trayendo noticias, keynotes, entrevistas y ponencias interesantes, a buen seguro, durante cuatro días en lugar de la edición presencial que tiene lugar normalmente en los primeros días de junio. Pero junio es y en junio no ha querido Penexpo faltar, aunque sea reinventándose, aunque sea eh, desde esta nueva experiencia virtual que puede perder cierto contacto ...por los motivos conocidos de todos, digamos, personal... ...pero que puede ganar también en otras muchas cosas... ...en estar presente en otros muchos sitios... ...en otros muchos puntos del globo... ...y en estar en tu casa, en tu lugar de trabajo... ...en la oficina, en cualquier parte donde nos puedas seguir... ...y donde puedas seguir todas las noticias... ...las entrevistas, en fin, un amplio abanico... ...de posibilidades que se nos abre con esta primera edición en virtual de Open Expo. Saludos a todos y saludo especial también al CEO de Open Expo... ...que ha estado detrás de que, como bien decíamos, Open Expo no falte a su cita. Hola, Filip, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. La verdad que no perdemos las costumbres, eh, ya que nos vemos casi cada semana o dos semanas en el podcast de, de Más Allá de la Innovación. Y, oye, muchísimas gracias por aceptar, eh, pues, presentar esta gala de inauguración y luego, pues, en unos minutos eh, recibir a, a Chema Alonso, pues, para, para entrevistarle y, y empezar y lanzar el la primera edición de Open Expo Virtual Experience, eh, decías desde casa, pues yo desde casa aquí me, me veis eh, también eh, desde la oficina, como nos podéis escuchar, y nada, no dejar de agradecer a, a todo el mundo pues, que está colaborando, que ha colaborado, eh, a vosotros los asistentes que estáis eh, aquí hoy, a todos los speakers, eh, los más de 50 speakers, tanto nacionales como internacionales que tenemos, a cada uno de los presentadores de salas, eh, también porque tenemos cuatro salas en, en paralelo durante estos cuatro días, que eh, pues irán presentando y moderando pues cada una de las eh, de las más de 50 sesiones, entre entrevistas, conferencias, demos, workshops, eh, mesas redondas. Y eh, pues también agradecer a los patrocinadores, que eh, pues también ellos hacen que esto sea viable. Voy a citarlo rápidamente, tampoco quiero aburrir, eh, pues, pero gracias a IBM, Oracle, MySQL, OVH Cloud, ICE, Instituto de Ingeniería y de Conocimiento, ARCIS, Ibexa, eh, Micro Black Cult, Da DaVinci Group, Everis, Coherentis, Define, Define, Clase 01, Dolibar, Tubite, Slimbook, Product Hackers, Aiste, Brain Updaters. Y bueno, todavía hay, hay muchísimo más, eh, más gente, empresas, colaboradores eh, pues que han estado en, en toda la, la participación y, y la creación de esta primera edición virtual de, de Open Expo después de, de siete años eh, o seis, eh, seis ediciones pasadas en, en físico. Así que, que nada, nos hemos visto en, en este salto, salto virtual del Love del alone. Pues, Filipe eh, Lardí, para no robar más tiempo, ya a que Chema Alonso podamos oírle en la keynote que va a inaugurar este, este espacio, eh, hablemos de que no solamente van a ser una serie de, digamos, tipo webinars seguidos, sino que va a haber momentos para que los presentes en cada mesa puedan interactuar. ¿Podrías resumirnos muy rápidamente cómo se puede interactuar y en qué momentos? Vale, bueno, eso es que me he enrollado en, en la parte anterior, así que voy a ser más escueto. A ver, eh, bueno, realmente aquí en estos cuatro tracks eh, vamos a tener pues, temáticas como eh, ciberseguridad, como inteligencia artificial, big data, open source, eh, mucho open source también, eh, innovación, transformación digital, aunque es eh, pues una, una caja donde, donde vamos tirando cosas eh, de muchísimos tipos, pero bueno, en... En estos momentos, eh, la verdad que, que se está transformando muchísimas cosas y también eh, veremos con, con Chema Posteriori eh, algunos de, de los aspectos de la transformación que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el teletrabajo ¿no? o con el, el tele, el tele lo que, tele lo que sea. Eh, también recordar, y habréis visto los que habéis llegado antes, que veía por el chat allí, de oye, ¿qué es eso? ¿Qué estamos aquí? ¿Cómo funciona? Eh, pues hemos querido pues, que sea una experiencia y no solo eh, pues, una serie de conferencias, es decir, que entre charla y charla. Eh, podéis interactuar con eh, pues toda la gente que está eh, en, el, en esta sala o en las otras salas, ¿vale? De hecho, hablando de las otras salas, eh, podéis acceder a ellas o bien a través de la agenda que está en la web www.openexpoeurope.com en la sección de Virtual Experience o hemos simplificado para que en el pie de cada sala podáis moveros en los en los cuatro tracks eh, fácilmente. ¿vale? Al final de, de la charla de, de, de Chema, pues os comentaremos eh, qué hay en el menú a partir de, de las 5 de, de la tarde. Y también, pues por último, eh, solo comentaros que eh, invitar a un amigo es tan fácil como pasarle la URL, eh, la que estáis ahora. Es decir, oye, pues ahora está pasando esto que se conecte con su mail, su nombre, ponga la contraseña que él venga conveniente y directamente aquí puede acceder, es decir, que es muy fácil de correr la voz. Bueno, yo que a Chema a aquí Chema con nosotros. Hola Chema, sí. ¿qué tal? Muy buenas. Veo que estás aquí. <risa> <risa> ¿Eh? ¿Es un problema de micrófono? <risa> No, no se sé, te oye, se no oye estudiante. una saturación de, de, de... ah <risa> no, hay una no, no se sé, te oye ahí hay... Bueno hay eso, algo... so, eso son, son los la, airpods la, las cosas las cosas del, del, del directo <risa> Sí y mientras oímos a, a Chema, que lo vamos a oír ya y que vemos ya en, en el chat que todo el mundo está, está impaciente por, por, por oír lo que nos tiene que aportar, que sí. siempre es mucho e interesante, recordemos también que Open Expo, aparte de esta experiencia virtual, Philippe Lardy, eh, su CEO, nos invita a compartir muchísimos más eh, eventos que, que hay en, eh, durante, durante el año. Chema está intentando solucionar el, el tema de, de ese ruido que tenía en el micrófono y como decíamos Open Expo quiere estar durante todo el año presente no solamente en esta experiencia virtual o, o la sí, virtual de cada junio totalmente de hecho pues estamos eh, tú y yo a través de no si vemos. pero no te vemos no te sí, vemos sí. pero te oímos vale, ahora, vale, sí. ahora te, ya ya te, ya ahora aquí. te aquí. vemos y te oímos vale vale vale estaba ahí <risa> preocupado digo no, no funciona esto <risa> No, no, sí funciona. Pues mira, muchísimas gracias y oye, encantado de que estés aquí un año más con nosotros, yo creo que por la quinta edición, esta primera virtual. Y, y ahora pues en, en un minuto eh, empezamos. Te damos el paso y te vamos a freír a, a preguntas. <risa> bueno, a vale. No te preocupes. No, no, a ver, son, son, son preguntas de, de las buenas. ¿eh? No No, no, no, hay problema. Eh, nada, solo puedes comentar que todo el año pues, tenemos actividades pues, a través de webinars, por ejemplo, como hemos tenido durante el mes de abril, a través del podcast de Más la Innovación. Y aprovecho también pues, que eh, se acaba de conectar Chema eh, para recordar que podéis contactar con todos los ponentes eh, durante y después del evento a través de My Public Inbox. Ya eh, pues a través de My Public Inbox podéis conectaros, de hecho los 250 primeros eh, que crean una cuenta en mypublicinbox.com eh, directamente recibirán 200 tempos para poder contactar con, eh, con los ponentes tanto de Expo con eh, otros perfiles públicos. Eso ya también, si tenéis eh, cualquier pregunta, pues chema aquí encantado pues eh, de poder responder, que tiene su perfil también en, en My Public Inbox. Y, y nada, que, que creo que, que hoy es un día un poco especial, ¿no? <risa> <risa> Felicidades Chema Felicidades Chema Oye, felicitar todos a Chema No Oh, buena manera de comenzar, sí. sí, así bueno. que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este día gracias. tan especial. Me he, pasado, me he pasado años sin revelar cuál era la fecha de, de mi cumpleaños. No lo tengo, yo creo que la tengo cambiada en en todas partes. Y, y bueno, la Wikipedia ha ido, ha ido variando a la fecha de, de mi cumpleaños. Eh, Algunas veces aparecía en septiembre, otras veces aparecía en junio en diferentes días. Y ahora, pues bueno, ya me han, me han cazado y ya no puedo negarlo. Ya todo el mundo me ha felicitado hoy masivamente. De hecho, en alguna aplicación de, de móvil también salía y les han llegado alertas, ¿no? Que, que me han avisado amigos y familiares. O sea que sí, gracias por la felicitación. Que no hemos metido la pata entonces, ¿no? No, no, no, no, no, no me metido la pata, no habéis me metido la pata. No, Porque nosotros si le... no, te vamos, no, no te vamos a hacer desvelar la, la edad, ¿eh? Porque yo siempre no, digo que no, soy no. De, lo, de, lo, de los que tienen 54 años de vida y 18 de edad. O sea que va sí, sí. diferente, ah, ¿no? 45 años, 45 años, bien, bien peleados, bien peleados. Muy intensos, muy intensos. Muy intensos, eso es, eso es lo, lo importante, lo, ¿no? Los he vivido en hexadecimal, en vez de en 12 meses, en 16 pues comenzamos esta primera edición de, de Open Expo Virtual Experiencia con uno de los grandes hackers, de los más conocidos en, en todo el mundo y que nos comparte sus conocimientos, además eh, siempre que puede en, en español con, con Chema Alonso, que no le hace falta muchísima presentación y si hoy es un día especial para Chema Alonso, también es, es especial para Open Expo por recibirle y recibirle en este caso de, de manera virtual Acabamos de presentar a Chema como uno de los grandes del, del hacking, pero a menudo el Hacking, Chema, se asocia al, al lado malo o al lado delictivo de una, de una actividad. Imagino que uno eh, se puede también tentar por aquello de, de tu blog, ¿no? Eh, el, el lado del mal, a pensar siempre en el lado oscuro o en la parte oscura de, de, del hacking. ¿Has estado tentado de hacerlo? ¿Tiene que ver algo no. el título de tu blog con ello? No, nada, nada, nada. Ni tan siquiera lo de maligno. ¿eh? Eh, <risa> yo, soy, yo he sido siempre un niño bueno, un niño estudiante... Eh. Fui, pues, el típico chico que sacaba buenas notas en el colegio y que estudiaba y que trabajaba y que se portaba bien, no le gustaba trasnochar ni, ni esas cosas. Y, y, bueno, pues hice la carrera de Ingeniería e Informática sin preocuparme tampoco demasiado por la seguridad. De hecho, he contado muchas veces la anécdota de que, en, la, en mi escuela donde yo estudié, en la Politécnica de Madrid, donde hice la Ingeniería Técnica, pues cuando me nombraron embajador honorífico fue por mi carrera en, C en Seguridad Informática y es la única asignatura que yo no hice, porque no me, era optativa y yo opté por no hacerla, ¿no? A mí me gustaban mucho las bases de datos y la tecnología en general. Y, y bueno, pues me puse a trabajar y empecé a trabajar con, con Microsoft en una época donde Microsoft era... Era el demonio, como bien sabéis, ¿verdad, Felipe? Era ahí el enemigo. Y, ah, y entonces eh, pues era había mucha tensión y, y nos decían que éramos informáticos en el lado del mal. Entonces a mí me hizo mucha gracia eso de, de ser un informático en el lado del mal. Y lo de maligno viene porque en un debate, eh, en, un debate en una charla hablando de tecnología, de, de cosas, de, de Linux, de seguridad informática y demás, alguien dijo... ...en el foro que, que tuvieran cuidado conmigo, que yo era como el maligno disfrazado de John Lennon... ...entonces me hizo mucha gracia eso... Disfrazado de John Lennon... Sí, sí, me hizo mucha gracia, entonces me, me quedé con el nickname del, del maligno... ...pero no, ni, ni he estado tentado por, por la parte delictiva, ni, ni nunca he hecho nada ilegal... Y, y esto ...soy un amante de la tecnología en general, del hacking en particular, y, y me gusta mucho lo del hacking... Por eso de unir puntos y encontrar caminos nuevos a, a las tecnologías que, que antes no tenían, ¿no? Es, es algo muy, muy atractivo, muy bonito cuando haces descubres una nueva técnica como el Dirty tools, o cuando hacíamos el Connection Stream Parameter Pollution o el Blind el DAP Injection y vas ahí encontrando nuevas formas de, de, de, de entrar en un sistema y, y, y mejorar la seguridad de una plataforma. Es muy, muy atractivo. Así que, por favor, corred la voz. No le voy a hackear el WhatsApp a nadie, ni el Facebook, ni el, ni el, ni el CELU, ni nada de eso que, que normalmente me brean. Todos los días recibo del orden de 20 o 30 preguntas de gente pidiéndome ese tipo de cosas. Sí, ¿Me sí, puedes sí, hackear, sí. hackear el WhatsApp de móvil? <risa> <No>. <risa> sí, sí, sí. Ese, se ve allí por redes sociales. Allí la... Sí, sí. Me, me machacan mucho con eso, sí. Me machacan mucho. Habrás creado muchísimas vocaciones y eh, estarás creando muchísimas vocaciones en, en el mundo de, del hacking y luego pues también eh, estás eh, evolucionando, ¿no? Entraste en, en Telefónica bueno, después de, de una historia larga, eh, antes de Telefónica, por supuesto, porque hay el tema de antes, después, que sigue siendo el mismo eh, y ha pasado sí. en, en Telefónica de CDO eh, a CDCO, que también lo hemos hablado pues eh, en una edición del podcast hace, hace un par de meses. Eh, pero sí que eh, pues yo creo que es importante también que, que la gente sepa pues, que, que tu rol también va cambiando y ahora pues, tienes una letra más en tu, en tu cargo. Sí, sí, tengo, tengo una letra más. Eh, al final a mí lo que me gusta es la, la tecnología y yo entré en el mundo de la seguridad informática casi de casualidad. Yo empecé, como os he dicho, cuando estaba en la universidad, a mí lo que me gustaba era programar y las bases de datos y lo que me especialicé de todo es en, en algorítmica, en... En, o sea, en, en cómo hacer algoritmos de dividir y vencerás, en hacer rectas de barridos. Hice mi proyecto de fin de carrera de la ingeniería técnica en geometría computacional eh, con, con un algoritmo de recta-barrido, haciendo árboles AVL hilvanados. Eh, me gustaban mucho las estructuras de datos, los árboles de estrella, el, cómo funcionaban las bases de datos, etcétera. Y cuando cuando salí de la universidad, lo que lo que más me atraía y de lo que estuve trabajando mucho tiempo fueron las bases de datos eh, con, con Oracle, ¿no? Me encantaba Oracle. De hecho, estuve haciendo pues proyectos de, de tuning de bases de datos Oracle, donde había que pues, tocar los procesos, había que configurar los table, los table spaces, había que hacer incluso migraciones, ¿no? Desmontar a lo mejor un sistema que estaba... En un DX, eh, DX Unix, en, en un, eh, un Unix de digital, y luego coger y montarlo en un HPUX o llevarlo incluso a un Windows, ¿no? porque esas cosas se podían hacer, cambiando, cambiando rutas y cosas así. Y gracias a que sabía mucho de, de, de SQL, de TransSQL, de PLSQL, cuando apareció la técnica de, de SQL Injection, pues eh, fue fantástico, ¿no? porque con una consulta así de chiquitita eras capaz de saltarte el login de una web. Pues yo que hacía consultas de siete páginas de SQL, pues me encantó, ¿no? Y, y por eso entré en, en, en seguridad informática. Y es verdad que la seguridad informática tiene esa parte y el hacking esa parte atractiva porque siempre hay un camino, siempre hay algo nuevo que descubrir en, en lo que sea, siempre hay algo nuevo en lo que investigar. Y, y le he dedicado muchos años, pero cuando llegaron el... el el mundo del Big Data, con el Machine Learning, con las nuevas eh, técnicas de inteligencia artificial, con los Cognitive Services, ¿no? Que te permiten crear estos asistentes digitales, pues, eh, pues me metí de lleno con ello, ¿no? Y de hecho, cuando Telefónica me dieron la oportunidad de ser CDO, el Chief Data Officer, que he estado siéndolo durante cuatro años, pues me lo he pasado de maravilla, ¿no? y, y ahora he cambiado a un rol más extenso, más amplio, donde llevo toda la toda la tecnología y llevo pues los, los servicios de Wi-Fi, los servicios de televisión, los servicios de, de, pues también de bases de datos y de Machine Learning o lo estamos haciendo cosas como los servicios financieros y es tecnología, ¿no? Y, y hacer tecnología e intentar innovar y llevarlo un poco más allá, como es el caso este que estamos haciendo de las Living Apps, que puedes gestionar la Wi-Fi de tu casa desde la tele, pues es súper chulo, ¿no? Y a mí eso me atrae, me gusta y, y yo lo considero hacking, ¿no? Hacer tecnología de otra manera poner que puedas configurar la wifi desde desde tu televisión para mí me parece chulísimo y que lo puedas hacer con un servicio cognitivo hablándole a la tele pues me parece pues me parece muy hacker no así que sigo haciendo lo mismo tecnología desde el día uno no hay que recordar que bueno en las siguientes eh, conferencias y ponentes que tengamos para aprovechar el máximo el tiempo con, con Chema pues eh, no, eh, no vamos a dejar un tiempo para, para preguntas eh, digamos en, en directo pero para los próximos eh, ponentes eh, sí sí lo tendrán pero sin embargo a través de my public inbox seguro a buen seguro que Chema os va a atender y puede aclarar lo digo por lo que estoy viendo en el en, en el chat cualquiera de los de los asuntos que queráis eh, hacerle My Public Inbox, esa plataforma de la que acaba de comentar también Filipe de Lardy, y que nos va a servir para poneros en, en contacto con uh, personalidades relevantes, muchísimas. Eh, os animo a mirar ese directorio porque es impresionante y por supuesto también con los uh, ponentes eh, de esta edición virtual de, de Open Expo. Eh, Chema, en estos tiempos extraños que estamos viviendo eh, se ha acelerado algo que antes estaba en pañales, o hasta hace muy poquito, el teletrabajo. Pero la verdad es que esto se ha afrontado pues, de manera muy diferente, o sea, dependiendo de, de, de cada organización. Y tú, a ti se te asocia lógicamente a la, a la ciberseguridad. Suponemos que esto dependerá de cada cual y de sus circunstancias, o sea, no podemos generalizar. Pero ¿podrías darnos una serie como de consejos generales eh, para teletrabajar con seguridad desde casa? Apenas, aunque sea, unos consejos claro. muy básicos que sirvan para todos. Bueno, el, al final eh, el, el trabajar desde casa es llevarte, llevarte las mismas responsabilidades que tienes con tu puesto de trabajo en, en la red, a llevártelo a, a tu hogar. La verdad es que en nuestra unidad ha sido bastante natural el teletrabajo porque yo desde hace muchos años estoy a favor de, de algo que llamamos trabajo flexible que es que cada uno decida dónde quiere donde quiere trabajar, si quiere trabajar en la cafetería, en su casa o donde le apetezca. Esto es algo que es muy muy común en, en Estados Unidos y que pues aquí en, en España y en, y en Latinoamérica pues todavía le, le falta para arraigar eh, Entonces, todo el trabajo, que todo lo que nosotros tenemos está pensado para que cada uno tenga sus portátiles y, y trabaje desde, desde donde quiera. ¿no? De hecho, yo con esto del trabajo flexible soy bastante exigente y tengo prohibido que en mi unidad se ponga en reuniones antes de las 10 de la mañana, después de las 5 de la tarde y los viernes. Y les regaño si les veo teniendo reuniones porque creo que la gente tiene que tener libertad de, de tener pues tiempo para, pues, para llevar a sus hijos al colegio o para hacer deporte o para estudiar o para lo que le apetezca ¿no? en, en ese tiempo. Y si tú le colocas a alguien una reunión, si yo le pongo una reunión a alguien a las 8 de la mañana, un viernes o un lunes, pues ya le estoy forzando a que cambie su vida por tener esa reunión. Entonces, el trabajo el teletrabajo para nosotros es bastante natural y las recomendaciones que tenemos pues son básicamente las, las mismas que... Que tenemos en, en un puesto de trabajo de, la, de, de, de una red en una oficina, ¿no? Tú tienes un equipo y tienes que, que utilizarlo para trabajar y tener cuidado con él y, y tenerlo securizado, fortificado, no utilizarlo para jugar o para cosas que no tengan que ver con tu trabajo, tienes que ser responsable de que si bajas documentación de los servidores de la organización con datos de clientes, pues que tienes que ser eh, muy cuidadoso con ellos, tienes que utilizar, eh, tienes que tener eh, cuidado con la red de tu casa y, y tenerla fortificada y asegurada y luego pues eh, aplicar las medidas de fortificación de cualquier equipo, ¿no? Siempre, ¿no? Pues tener tu el sistema de de anti-malware con protección en tiempo real, de no utilizar los usuarios administradores, tener fortificados los permisos a los documentos importantes, etc. Básicamente, lo mismo que haces en, en el trabajo, aplicártelo en tu hogar y tener en cuenta que ese ordenador, si es un ordenador que no está dedicado íntegramente al trabajo, pues que sí que puedes tener un problema y que lo que deberías es tener uno para el trabajo y otro para tu vida personal. Y yo me pregunto una pregunta. Si no hago nada en el trabajo, ¿qué hago en casa? Claro, ¿no? Pues, lo, pues eh, lo mismo. No, <risa> vale, no, no, I, eh, sí, no pero no, hay, hay muchas, o sea, la gente confunde, la gente confunde eh, trabajar con trabajo con productividad. O sea, trabajo es hacer delivery de cosas, productividad no estar muchas horas. Yo escribí un artículo de de esto en mi blog, que yo lo recomiendo a todo el mundo que, que lo lea, que se llama, esto va de clavar clavos, ¿no? Y, y pongo la metáfora de que el trabajo es como clavar clavos, ¿no? Entonces, puedes clavar clavos de muchas maneras. Puedes pasarte ocho horas con el dedo ahí apretando el, el clavo y al final del día has clava un clavo. Y Tú tienes la sensación de que has trabajado mucho, pero realmente has producido muy poco, ¿no? O puedes hacer eh, una, un proyecto en el que contrates a una consultora para que te traiga el mejor proceso de cómo se clavan clavos y después de tres meses de trabajo y consultoría y un RFP, y un RFI te aconsejan el mejor mercado el martillo del mercado y las mejores herramientas, y al final te ha gastado un montón de dinero para, para clavar clavos, ¿no? O a lo mejor has decidido de invertir en, en la mejor solución. Y a veces lo más fácil es coger una piedra y, y ponerte a golpear eh, clavos, ¿no? Entonces, yo no confundo ir, echar muchas horas, o sea, trabajo extensivo con, con productividad, y por eso eh, no me gusta nada la reunionitis, la gente que justifica sus horas de trabajo con, con reuniones. Yo creo que que a veces hay mucha gente que está paseando y pensando o está haciendo deporte y pensando en el trabajo que es más productiva que gente que está sentada delante del ordenador o en reuniones 14 horas al día. Oye, Chema, y en el nuevo portátil que, que me he comprado me he hinchado a ponerle pegatinas. Tengo pegatinas por delante, por detrás, arriba y abajo, pero no consigo yo muchas ni casi ninguna de las cosas que hace Chema o que hacen los, los hackers. Es que, ¿es condición sine qua non tener el, el portátil lleno de pegatinas o no? No, no, ni mucho menos. No, de no, hecho... no, no, no sirve, no ayuda. No, no, de hecho ya las tengo porque me, me trae buenos recuerdos y para... La, lo de poner pegatinas es para diferenciar también tu portátil del de los demás, es un truco que, que yo utilizaba para reconocer tu portátil, porque claro, hoy en día eh, te pones tienes un Mac y tienen Mac mucha gente, entonces ponerle pegatinas hace que fácilmente lo, lo identifiques y que na, nadie lo toque y que lo tengas vigilado vigilado mucho mejor. Y de hecho yo tengo una historia muy chula y es que yo me no quería hacerle publicidad a Apple cuando empezaba a utilizar los Mac, entonces cogí y por el único con el único objetivo de tapar el logo de Apple, pues corté una cinta americana negra y la y los puse cruzando la la etiqueta de, de Apple y, y ahora he visto por ahí que hay muchos hackers que también lo tienen. La cruz tapando Apple, la cruz negra y, y me ha llamado la atención. Pero no es, no es, es, un, es un tema práctico. Aparte de decorativo, es un tema práctico para tener controlado siempre tu portátil. Has creado has creado tendencia. A ver si un día, no, bueno. ahora ahora no, ahora no podemos, pues, lógicamente porque la, la web se está apuntando hacia ti, pero a ver si un día lo, lo compartes en redes sociales, que veamos ahí todas las pegatinas que tiene alguno de tus portátiles. Bueno, da, da es fácil. Ahora tengo de cero que... Word, de cálico electrónico, de la foca, de cosas de esas. Ay, la fama foca. Que, pues antes hablabas de, de, de, tu, de tu blog, yo tengo varias preguntas, eh, bueno, muchísimas. Eh, primero, oye, felicidades que, que sacas un artículo al día. Eh, eso ya me pregunto, oye, ¿hay otro Chema picando allí un artículo bueno, al no, día? ¿Tienes un me, bot? Me ¿Tienes acabado? una inteligencia artificial? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes allí para, para eso? Porque es que... Digo, a ver, eh, trabaja, está con el blog, está allí pues eh, todo el día, eh, por redes sociales también muy activo. ¿Cómo, cómo lo haces? Pues bueno, el, el tema de, del blog ahora me ayudan un poco, ¿no? Eh, Pablo me escribe, todas las semanas me escribe un post... Y luego, pues de vez en cuando me, me Colabora gente con, con el blog Y me propone artículos, etc. Es cierto que yo los maquetos todos y cada uno De ellos, ¿no? Y, y que los reviso Y que, que cada post Me lleva una horita, más o menos Sacarlos Y, y luego el único truco, y eso lo contaba desde hace, desde hace 15 años que empecé Con el blog, el único truco es hacer cosas Todos los días y tener algo que contar, ¿no? Entonces, es fácil hoy en día en, en, Hacemos muchas cosas, hacemos en en, en Telefónica hacemos las Living up, pues estamos con Smart Wi-Fi, estamos con, con Aura, estamos con Movistar Home, y siempre tenemos algo que hacer, ¿no? Que contar de lo que estamos haciendo. Luego en Eleven Pads, pues hacemos muchísimas cosas. En mi departamento de, Eleven, de Ideas Locas también hacemos muchas cosas. Luego en Zero Kids Wars, siempre hay libros. Hoy hemos lanzado, hemos traído de vuelta Cálico Electrónico, que como saben lo compramos hace hace años y Calico Electrónico le tengo yo eh, con cariño, cariño. Lo, lo vigilo, lo cuido y ahora pues bueno, pues hemos contratado a, a un dibujante a Blower Arts y ha empezado a hacer las, las tiras y vamos a publicar una semanalmente, hoy hemos sacado la primera pues hoy no he publicado todavía, en cuanto acabe vuestra, vuestra sesión me voy a ir a publicar que tengo el post a media y aguantaré lo que vamos a hacer con Calico y con las tiras o sea, la, lo bonito de, de tener un blog, primero ha sido una forma de de recordar todo lo que he hecho, porque todo lo que he aprendido lo he publicado en el blog, así que es como mi, mi brain dump, es todo lo que yo he aprendido está ahí. Y, y segundo, me ha, me ha exigido una disciplina de hacer cosas, de aprender cosas, etcétera ¿no? Porque no hay nada mejor que obligarte a contar algo para realmente aprenderlo. ¿no? Así que yo le tengo mucho cariño al blog y le... Le doy mucha mucha energía mía. Y tengo ya una inteligencia artificial. También pusimos un bot de Chema Alonso ahí en el blog. También. Sí, con el gorro, de el, hecho, que, que aparece ahí abajo a, a la derecha allí para, para hacerle preguntas. El, el Chema bot, sí, señor. El Chema bot. Y bueno, he visto que ahora también te habías sido un poco más activo en, en YouTube, ¿no? Eh, Próximo paso, ¿un sí. blog? Un, ¿Una cuenta de TikTok? Bueno, pues TikTok... Lo de YouTube... Eh, lo de YouTube tengo, ya empieza a ser como los abuelos. Tengo, empecé a trabajar en el año 1996 ¿no? y ya son muchos años y se perdieron las primeras conferencias que di. Por ejemplo, la primera conferencia de Black Hat que, que di en Ámsterdam no está grabada. Eh, la grabaron, pero se le tuvieron un problema y, y se perdió la de Blind, el Dap Injection. Hubo una muy buena que hice de... En, en Open Expo, que tampoco me grabaron, donde era la primera vez que hablaba de ella, ¿eh, Filip? Y, y entonces esa, ahora lo que he intentado es recuperar todas esas, esas conferencias y tenerlas en, en el blog, en el YouTube, en el canal YouTube y, y, algo, y alguna cosa, pues aparte de escribirla en el texto, también la hago, le hago el vídeo. Pero no no me da tiempo para ser youtuber, ¿eh? <risa> aunque lo podría intentar más adelante, de momento no no me da, pero a veces tardo menos en contar en un vídeo en 10 minutos una, una cosa que luego voy a escribir en un blog, que en un blog pues me lleva una hora editarlo, poner los enlaces, recortar las imágenes, los, los subtítulos y demás, mientras que grabar un vídeo es te pones la cámara y, y lo grabas y, y a veces es más rápido. Sí, ahora, ahora vamos a hablar de, de hecho de, la, de las conferencias, porque sacaste eh, hace poquito un, un post, ¿no? De las 50 mejores conferencias de eh, Che Baloncho. Pero antes tenía una pregunta que siempre digo, se lo tengo que preguntar. ¿Recibiste mi, mi virus? A ver si. Sí, claro. Y lo publiqué No, no lo vi, no lo vi. Sí, lo publiqué, lo <risa> publiqué. Es es que al publiqué final se lo, lo olvida No, ¿Sí? lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me tienes que, me los tienes que presentar, eh, en persona. Sí, sí. el, el yo hay un juego que me gusta mucho que es el, el virus y, y el virus y el virus 2. es un juego de cartas muy entretenido la verdad es que los creadores que, que son de Alcalá de Henares o de, sí, de o de Guadalajara sí de Rivas, no de, de esa zona pues son son geniales hicieron un juego súper adictivo y, y a mí me gusta y juego mucho con él con eh, a las cartas con él Y, y bueno, pues me alegró mucho Que me trajerais ahí un, una carta Especial para mí sí. eh, Firmada y la tengo ahí con mucho cariño La, la tengo guardadita sí, sí, sí. Es que es que nunca, bueno Es que llevo pues tres meses y le tengo que Preguntar, porque es que no, como ¿Sí? no me ha dicho nada tienes ¿Sí? claro, que explicar un poquito No, no, no, que no le... es que se lo di Yaisa, Se lo di a Yaisa Y digo, a ver si se lo que ha si quedado sí. Yaisa y no, no se lo ha dado a Chema no, lo llevó, se lo llevó sí. ahí a Telefónica y me lo dieron en Telefónica. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí. sí. Pues mira, es, es un, a ver, un, ¿cómo se llama? Un retrato, no sé si lo tienes por ahí, bueno, sí, para enseñarlo. No, o... a mano no lo tengo, pero y... está en Instagram. En Instagram ah, vale, lo, pues lo, lo, sí, lo buscamos sí. y, y ya lo republicamos. Y eh, pues yo conozco al, al que diseñó pues eh, todos los dibujos de, de este juego Virus que han vendido eh, pues cientos una, de miles una locura. de... Sí, sí. Sí, es sí, sí, es brutal, bien. es una... Un, una... Una sex story, ¿no? Como, como dicen allí de, del otro lado del charco. Y conozco sí, es que es a muy, David GJ. Ah, dale, Es dale. muy adictivo, es muy adictivo y se juega muy rápido. Rápidamente a, aprendes y, y es muy muy muy divertido. Le pones el virus, te pones la vacuna, le, te quitan los virus, eh, le robas un órgano, te pones el órgano biónico, te lo inmunizas. O sea, tiene mucha gracia. De hecho, de hecho tu virus, ¿qué funcionalidad tiene? Porque al final, luego, pues a esta carta, si la utilizas, no sé si la has utilizado, le puedes meter también una funcionalidad particular. No no sí, no la has metido en nada. No, yo, no la, me da, yo soy coleccionista. Me, sí, me da no. mucho dolor tocar las cosas. ¿sabes? Yo soy de estos que tengo cómics en mis bolsas de acid-free. Bueno, ya veis, ahí atrás tengo ahí de todo. Tengo que si una foca en 3D, que si cálicos en 3D, y cómics, y, y las ediciones especiales, y y tal Entonces me da mucho dolor coger el virus y una de las cartas que está ahí, eh, dibujarla yo. Si veo a alguno de los creadores sí que le pediré que me haga algún otro dibujo y, y ya lo utilizaré, pero si no, no quiero que se deterioren. Pues ya, ya te, pre te presentaré a David G.J., ¿vale? el que ha hecho pues todos lo, los diseños y, y así. Es súper majo, además es un, es un chaval, buen chaval al final que tiene un 30 treinta y pocos no y, pero es, es muy es muy majo muy majo aquí de, de madrid eh, bueno volvemos ahí es tenemos que... en, el, en el chat ahí está en la carta en el chat, ahí está la carta aquí está la carta Gracias de hecho a, a, a javier gutiérrez eh, tenemos tenemos la carta en el, en, en el chat de los de los eh, oyentes eh, por cierto nos preguntan que si está subtitulado ahora mismo en en inglés el, el, el evento y no, eh, la plataforma no, no nos permite eso, así que solamente ahora mismo en español. Pero recordemos, hay una sala, toda una sala, Filipe, ¿verdad? También eh, sí. en, en inglés para, para dentro de un ratito, para cuando empieces las, las conferencias Correcto. a las 5 de la tarde. Y de hecho mañana tenemos una keynote con eh, Jim Jagieski. bueno no sé cómo se dice el nombre, pero con, con Jim, que es cofundador de, es que Chema Alonso es más fácil de decir, lo siento, pero con pero Jim, cofundador de, de la Apache Software Foundation, eh, mañana pues a las cuatro menos cuarto. Así que, tomorrow, eh, at eh, 3.45, we have a talk with uh, Jim Jagleski from eh, Apache Software Foundation. So, eh, vamos a volver en español, perdonad. Eh, nada, nada, eran preguntas que tenía, digo, pues mira, aprovecho. Es verdad que es muy difícil allí luego en el día a día eh, poder allí pues, avanzar, pero, pero he aprovechado y así te he preguntado. Pues nada, como te comentaba, hablaba de, del blog y de las 50 mejores conferencias de Chema Alonso. Sí. Y eh, me ha costado encontrar una de Open Expo en las 50, pero encontré encontrado una. No, sé no si me es las porque... grabas, no me las grabas. Hay, que yo sepa, que yo sepa, hay tres de Open Expo que tengo marcadas entre las 50. Tengo la de WordPress in Paranoid Mode, que lo presentamos allí por primera vez, que fue una idea sí. que se me ocurrió muy chula de poner un second factor authorization a nivel de trigger en las tablas de un Wordpress, de tal manera que si alguien inyectaba algo en una tabla y tú lo tenías bloqueado con Latch, eh, no, se podía, no se podía modificar y, y eso fue, la, lo, el primer sitio lo publicamos fue ahí. Luego lo de Rubica, que también fue el primer sitio donde lo publicamos, lo de resolver y autenticarte en vez de con una contraseña resolviendo un cubo, un cubo de Rubik, con un algoritmo de machine sí. learning luego lo de Sapo con Twitter eh, lo de cómo robar un token o out a una cuenta twitter y dejarle sin followers y, y silenciarle y sin tal que era otra cosa esas tres seguro que, que las tenía que las tenía marcada de, de Open Expo o sea que Ay, pues mira no, a ver la, la mea culpa por no grabar <risa> de hecho la última vez ya me dijiste y me dice Filip esta vez participo pero me tienes que grabar <risa> Ya, ya, me, ya, ya se me quedó sí, sí, sí. grabado a fuego. Sí, sí, sí, sí. No, no, a ver, y te, te lo agradezco porque al final eh, es, es bien para nosotros también porque... Uh -huh. Es visibilidad, así que, que guay, que te doy las gracias y bueno, aprovechar eso, si quieres destacar o puedes destacar con la audiencia de, de estas 50 conferencias, si alguna eh, o un par de ellas, eh, más allá de ellas de la Open Expo, que son las mejores, <risa> que lo sepamos, eh, si alguna de, de ellas pues dice, oye, pues mira, si tenéis que veros dos, vete a ver esta y vete a ver esta, que estas son las dos, que no te puedes perder en todo el canal de YouTube de, de Chema es, es, es muy difícil seleccionar dos, eh, pero mira, te diría una, la de Hack Your Future, que es una que no tiene que ver con tecnología, que habla de, de consejos sobre... Bueno, consejos que me aplico yo en mi carrera profesional, en el día a día, cómo hacerlo, a, cómo trabajar y cómo eh, avanzar, sobre todo con la tecnología, la de Hack Your Future. Esa es una que le tengo mucho cariño y pff, de, es que de Hacking hay muchísimas que les tengo mucho cariño. Hay eh, y sería difícil seleccionar, seleccionar una. Pero hay, hay una chiquitita muy, muy curiosa y muy personal, que es una de cinco minutos, en la que subía a mi hacker, a, a mi hija mayor, a un escenario conmigo hace tres años, a presentar Aura a todos los directivos de Telefónica. Hicimos una demo con Aura de cinco minutos y, y está mi hacker ahí, súper pequeñita, ahí con con nueve añitos o con ocho añitos y haciendo las demos conmigo y es muy bonita esa, esa charla y es la presentación de Aura en Movistar Plus me parece que son cinco minutos ah, pues mira, sí. Si alguien se anima a meterlo en el chat sí, pues aquí, es muy bonita. aquí lo podemos ver y y lo hemos... sí, No, no, adelante, adelante Chema que te he No, no, esa, que está en el chat, la de Hack Your Future alguien ha puesto ahí, sí Sí, efectivamente, ahí está en, en el chat eh, de, Decíamos antes que, que no era condición sine qua non eso de las pegatinas, ¿no? Pero no, no. Hay, ¿hay que ser un poquito friki para, para ser hacker? O, ¿O por lo menos ayuda? No. no, yo creo que no. Yo creo que para ser hacker lo que tienes que tener son, tienes que tener pasión por la tecnología, tienes que tener eh, habilidades para resolver puzzles, ¿no? Como digo yo, para conectar puntos y, y, y, y demás. No creo que haya que ser friki. Eh, de hecho, el, el, el mundo del hacking atrae a personalidades muy muy muy muy diversas, ¿no? y, y, y yo, pues bueno, pues soy un niño un niño bueno, un buen estudiante, un niño que se ha portado siempre bien y tal. Sí. Es verdad que me gustan los cómics de superhéroes y las novelas, pero como como a mucho a muchos ser humano, ¿no? Por eso decía, si es, ser un poquito no friki si sí, ser un poquito friki ahí, echa una mano, ¿no? Por, por, por claro. aquello de la imaginación y de ejercitar bueno. un poco eh, otro, otras es visiones, algo... ¿no? Paralelas, ¿no? Es verdad eso que has dicho, Paco, porque la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto de, del hacking y de... Y de de buscar con la tecnología nuevos caminos, eh, solemos tener otras aficiones. A mí me gusta dibujar, a mí me gusta pintar, me gusta escribir. A otros les gusta eh, tocar la guitarra, eh, hacer música. El, la mayoría de la gente que, que se dedica al hacking que yo conozco suele tener una, una faceta artística también. ¿no? O sea, que puede ser que, que la creatividad eh, sea algo que, que haya que ejercitar al mismo tiempo que la tecnología. Y para volver un poco a la, la parte de Chema, eh, a ver, estábamos también cotillando en, en tu eh, empresa, 0xWord, no, no, no, en tu vida, eh, no te preocupes, que aquí no, no, no. no, hemos sacado trapo sucio, ni nada, ni nada, ahí. hemos hecho las típicas búsquedas ahí en, en Google, ¿no? Chema, sí. a ver, como los, como los futbolistas, sí. ¿no? Y entonces allí te sale toda la información, ¿no? A ver, quería preguntar, eh, pues cero X ¿vale? Eh, pues eh, que al final sacáis allí muchísimos, eh, muchísimos libros, pero eh, para cuándo eh, es la próxima publicación de, de Chema Alonso en su editorial o en otra, quién Uf, sabe. Eh, pues es, bueno, ¿Tienes algo allí por allí preparado? Pues, eh, mira, el, muchas cosas y, y, y, y siempre las tengo ahí a. A medias, ¿no? Tengo cosas a medias que, que no, consigo, no consigo decidirme a, a publicarlas, ¿no? Tengo. En temas de tecnología participo en casi todos los libros que salen, reviso o aporto algo, eh, porque son temas de, de hacking y ciberseguridad, pues, pues en, en los de FOCA, en los de hacking iPhone, eh, etcétera, pues siempre aporto cosas que, pues que he hecho yo, que estoy investigando, que he escrito, etcétera. Así que en todos esos estoy. Pero siempre tengo en mente si. Si debo sacar un libro de, de historias y anécdotas, de, porque he tenido la suerte de, de conocer a gente muy, muy peculiar y muy impactante a lo largo de mi vida y, y escribir sobre cómo han sido esos momentos. Os he contado alguno de ellos, ¿no? cuando le conté a Satya, pero tengo muchos, muchas buenas aventuras con Kevin Mignick o con... O con, cuando he estado reunido con, con Mark Zuckerberg, etcétera, ¿no? Que son gente muy, muy especial y que en corto, pues, eh, son muy, muy divertidos. O el día que estuve cerrando con, con Bozniak y con Kevin Mignick allí en, en, en Estados Unidos, que fue muy divertido. Entonces, eso lo tengo ahí eh, colgado y, y a medias. Y luego también tengo la idea de, de contar un poco... Cosas de, de aprendizaje de, de mi vida, que he ido poniendo en el blog, de consejos y tal, pero tampoco me, me he decidido a hablar de ello. Quería hacer otro de tecnología humanista, de, de, de cuáles son los retos de la tecnología eh. El tratamiento de las personas, pero tampoco. Lo tengo a medias y uno que seguramente sí que acabe sacando son de los cuentos que les hago a mi hacker y mi survivor, que los voy publicando en el blog, que me gusta contarles cuentos. Así que ya veremos, ya veremos. Me han ofrecido de alguna editorial escribir algún libro, lo he rechazado de momento y, y prefiero seguir ahí con, con mi pequeña 0 Word ir haciendo cosas poco a poco. Ya veremos, habrá tiempo, todavía soy joven. Sí, sí, sí, la, la verdad que sí. Y yo Hoy tienes una llamada. Sí, es verdad. <risa> <risa> Bueno, pues eh, llegamos ya a las 16 y 41. A las 16 y 45 teníamos previsto eh, de co concluir esta keynote eh, inaugural de este Open Expo Virtual Experience eh, con, con Chema Alonso. Y bueno, ¿qué te ha parecido la, la experiencia, Chema, para, para despedir esta experiencia virtual con, con vale. todos los, los oyentes y, y la posibilidad que ahora nos comentará Philip Larry? Porque ahora llega. Pues, pues otra parte interesante y es que no es una colección de webinars o de entrevistas, sino que ahora van a tener un ratito los que están en, la, en las mesas para entre ellos eh, compartir, debatir, hacer networking y buen seguro que van a salir pues eh, sinergias importantes eh, para, para todos. ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido la, la experiencia de esta primera Open Expo Virtual? Experience? Bueno, pues pues muy chulo. La verdad es que me ha gustado mucho la plataforma y, y esto ha sido más que un, un, una charla, ha sido un café, ¿no? Porque esta misma conversación la podríamos haber tenido tomando un café y hablando de estas cosas que, que, que para mí es muy chulo. Me podías haber preguntado en qué estoy trabajando para el hacking, pero ya lo cuento otro día. Así que, como no me lo habéis preguntado, ¿en qué estás trabajando? No, no, no. No, ya, tarde, ya Se tarde. me ha ocurrido ahora, ¿sabes? No, no, estamos ahora con una idea chula, ya más, a lo mejor más adelante. Pues mira, la, hubiéramos podido cambiar el título, un café con chema. Ah, o, bien. Mira, para, para mañana tenemos tiempo, aunque por la hora casi, bueno, la hora de España, porque hay muchísima gente también que, que nos escucha y nos escuchará desde el otro lado del charco, así que para ellos será un café, ¿no? Eh, pero yo creo que para nosotros ya cinco, seis, eh, sí, ya, no, eh, ya vamos a empezar dentro de poco a, a sacar una, una Mau o, <risa> o unas Cibeles para los que estáis en Madrid o otra, otra cerveza. Que, que también tienen por aquí, que han, que han salido. Así que muchísimas gracias, Chema, por haber estado. Sí. Otra vez, feliz cumpleaños. No dudéis en felicitarlo por, no. por, por eh, redes sociales. Ahora mismo, no, coger no, un no. tuit. Ya que estáis, poner el hashtag de Open Expo al mismo tiempo, así le, le dais ahí bombo a, al, al hashtag, pero no, felicitarle eh, que solo hay, hay un cumpleaños al sí, año, sí, este sí, momento. Sí, sí. y recordar bueno. a todos, recordar a todos que, que aunque los demás ponentes vamos a tener unos minutos después para, para poder interactuar directamente con ellos, con Chema por ser el keynote inaugural, no hemos dejado estos minutos, pero en my public inbox podéis inbox podéis eh, preguntar, hacer consultas y hablar luego lo que queráis y lo que eh, queráis comentar con, con Chem Alonso, al que le agradecemos muchísimo estar, haber estado aquí compartiendo estos minutejos con nosotros. Sí, bueno, yo voy a terminar. Hay tres preguntas que han puesto ahí las voy a contestar muy rápidamente. Una es de algún consejo sobre cómo empezar en este mundo del hacking y demás. Yo le recomiendo que vea la charla esa de Hack Your Future porque habla... Eso. La otra me pregunta que ¿qué es mejor estudiar una ingeniería y un máster de seguridad. Hay un artículo que yo escribí que se llama Consejos malignos para tu etapa formativa y profesional, que está en mi blog y donde hablo pues lo que para mí es, eh, es lo recomendable, que es estudiar la carrera de ingeniería que a ti te guste y cuanto antes compagines el mundo laboral con el mundo, el mundo académico, eh, mejor, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Y la otra es de, ¿cómo crees que se van a enfrentar a la caducidad de los certificados SSL? Pues bueno, pues exactamente igual que nos hemos de, eh, enfrentado a, a los problemas de caducidad cuando hemos utilizado esquemas de Certificate Pinning, ¿no? Al final es un trabajo de, de gestión donde lo que tenemos que hacer los, los que trabajamos en seguridad, pues es que gestionar el ciclo de vida del software. Un certificado digital es, es software y tenemos que tenerlo auditado, monitorizado y saber cuándo llega la, la fase de, de retiro. Así que nada, así no dejo ninguna Muy pregunta. Bien, muchísimas gracias. ¿Vale? No, muchísimas gracias. ¿Vale? No, muchísimas gracias, bueno, Chema. Hasta, Hasta pronto. Adiós. Sí, tienes que desactivar micro y cámara. Muchísimas gracias a Chema por haber estado aquí. Y nada.